Centro de Control, les tengo una noticia que los va a sorprender. Así que siéntense y escuchen con atención. La Tierra es plana, señores. Sí, es tan plana como una mesa. Adiós, Josh.